Es maravilloso estar con ustedes. Yo me llamo Christopher Schroeder, soy emprendedor e inversor y ahora me enfoco en temas de compañías emergentes en todo el mundo. También recibí, eh, escribí el libro Startup Rising, Entrepreneur Revolution in the Middle East y ahora es un gran, un gran placer para mí darles la bienvenida a este programa Just Tech Connect. Estamos ahora aprendiendo de lo que va a significar toda esta capacidad transparente, segura de distribución. Según cada vez más gente empiece a usar eh, temas informáticos, nos damos cuenta de que hay mucha gente no bancarizada, hay gente que no puede mover dinero y los sistemas son opacos y no tienen transparencia. No tengo duda de que vamos a, ver, que vamos a poder puentear con estos eh, registros entre pares. Y va a haber una nueva manera de distribuir todo. En los próximos 45 minutos vamos a tener una discusión, un, una conversación muy interesante con tres líderes en este campo. Hola Dudin es la cofundadora y consejera delegada de BitOasis, que es una empresa líder de Bitcoin en el Oriente Medio. Es una de las voces líderes en el tema del sector emergente de empresas. Vinny sí. Lingham es un gran pionero en este espacio. Entre otras cosas es fundador de GIFT, que es la tarjeta de regalos y también de moneda móvil. Y también lleva CIVIC, que es una plataforma que permite la autenticación de múltiples factores. No requiere clave, no requiere nombre de usuario, ni autenticación por terceros. También ha escrito un libro muy interesante que se llama For the Love of Bitcoin. Y tiene también un blog muy interesante que se lo recomiendo. Brian Bellendorf es el director ejecutivo del proyecto Hyperledger, que es una, un, pro, un proyecto de fuente abierta, colaborativo, que trabaja en temas de tecnología transversal de cadenas de bloques. Eh, eh, agrupa a muchos representantes de la fundación Linux y a muchos líderes en este sector. Y, bueno, eh, también ha sido uno de los eh, creadores del de Apache web, surf, eh, web Server. Y también es líder de la fundación de Apache y forma parte de la Junta Directiva de Mozilla Foundation, de la eh, Electronic Frontier Foundation. Es director de tecnología del de Foro Económico Mundial también. Bueno, únanse a nuestra discusión a través del de sistema de chateo, a través de Twitter, con la etiqueta GIS. TechConnect. Esperamos sus preguntas, pero entre tanto vamos a empezar con Brian. Brian, eh, quisiera saber eh, que nos hables un poquito sobre el tema de la terminología. La gente a veces confunde el tema de Bitcoin con el tema de las cadenas de bloques. ¿Por qué es importante entender lo que son y por qué tenemos que poder aprender sobre esto? Bueno, yo creo que es importante entenderlo, porque igual que antes se hablaba del internet como una tecnología, pero es más bien un ecosistema. Entonces, la cadena de bloques realmente se refiere a un sistema de registros, un libro de contabilidad en el que se pueden registrar estos movimientos. Es una base de datos común, pero no necesita de ese elemento central, el intermediario que todos tienen en el que todos tienen que confiar. Tampoco eh, requiere de esos sistemas tradicionales. La criptodivisa es una de las aplicaciones de esta tecnología. Es maravilloso, de hecho, el tener esta tecnología. Estamos hablando de esto debido a Bitcoin, porque ellos realmente abrieron el camino para mostrarnos cómo, a nivel mundial, podemos tener una especie de libro de contabilidad de registro público que puede atravesar fronteras y usarse en todo el mundo. También existen muchas diferentes eh, aplicaciones para esto, cadenas de abastecimiento, el flujo de productos, historiales médicos, todo tipo de desafío difícil que antes necesitaba un servidor central, un proveedor central, una nube central. Y sin embargo, con este sistema se elimina, se elimina esto con este consenso distribuido, esta tecnología distribuida. Bueno, explícame por qué me tiene esto que importar a mí. Yo tengo acceso a dinero, lo puedo mover. ¿Por qué me importa este nuevo sistema? Va a ser una forma de reinventar los registros mundiales, porque la contabilidad a nivel mundial realmente funciona a través de estos sistemas, digamos, siglo, hasta el siglo IX, digamos. Ahí es donde empieza el comercio económico de esta forma. Pero este nuevo sistema eh, nos permitirá confiar los unos en los otros de una forma más segura, lo cual antiguamente quizás era más complicado. En internet no hemos podido realmente resolver este tema de la confiabilidad hasta que se creó este sistema de registros. Y tiene una normativa, un marco, técnico que nos permite no preocuparnos de esto, estas transacciones. Y creo que se va a reinventar la cadena de abastecimiento, los sistemas en todo el mundo se van a reinventar, se van a refundar con esto. Y igual que internet cambió todo, pues eh, esto también lo va a cambiar todo. Hyperledger es una colaboración increíble. Eh, explícanos cuál es el combustible. Que, que desarrolla este sistema. Bueno, al principio en la web había sistemas de fuente abierta para HTTP, digamos, es una toda una, un montón de letras y de, y de acrónimos que, bueno, servían para hacer funcionar el internet y para que todo eh, funcionara. Pero no era accesible a todo el mundo. Hemos aprendido de esa experiencia. Nos damos cuenta ahora que tenemos que crear componentes comunes para, para poder funcionar eh, a través de estos sistemas y que la gente lo pueda usar bien. Y quizás, si todo es más claro, llegaremos a un punto interesante más rápidamente. Que todo el sector, toda la industria, aproveche los mismos conceptos. Entonces, Project el proyecto Hyperledge eh, permite que, mm, todo esto funciona a nivel mundial y es una labor común y queremos compartir el conocimiento. Bueno, cómo está funcionando la estructura? Digamos, los andamios. ¿Cómo? Eh, ¿Qué avances se han hecho en los últimos dos años? Bueno, hace dos años todavía estamos empezando con muchas cosas. Ahora hemos mejorado muchos de estos permisos para acceder a estos registros distribuidos eh, a través del mundo de Bitcoin. También hemos podido alcanzar estas metas. Bueno, Vini, es maravilloso tener tanto entusiasmo. Yo sé que tú tuviste mucho escepticismo al principio. ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar? Bueno, yo fui escéptico quizás 2009, 2010, cuando me enteré del tema de, de Bitcoin. Quizás sentía cierto escepticismo. Eh, también vi que hubo muchos altibajos técnicos en esas situaciones. Pero en realidad desde el 2011 yo diría que eh, he concretado más mis opiniones. Estuve observando en el 2012 cuando el precio subió y luego bajó a un solo dólar y luego hubo un resurgimiento. Y ahí fue cuando realmente acepté más este tema. Yo llevaba una empresa que se llamaba GIFT, que es, fue adquirida por otra empresa y era una eh, empresa de tarjetas de regalo y de, como un monedero móvil. Y tuvimos situación en la que nos estafaron, robaron fondos. Veíamos esa situación y veíamos el tema de Bitcoin que permitía eh, un sistema mucho más seguro. Así que eso nos llevó al éxito. Y la verdad es que, a partir de ahí, me aficioné más al tema de Bitcoin, eh, me gustó más y más. Y luego, las cadenas de, de bloques también me empezaron a interesar muchísimo. Así que eso es un poquito mi, mis antecedentes en lo que se refiere a Bitcoin. Bueno, has mencionado el tema de la verificación de identidad, que está muy vinculado a esto. Hay gente que está muy obsesionada con creer en que esto no es nada seguro. El, la catástrofe de Montcox, cuando se perdió muchísimo dinero por a través de un hackeo, se perdieron millones de dólares. Mucha gente piensa en esa crisis del Montcox. Fue hace años y se ha estudiado más el tema de la seguridad. ¿Dónde estamos hoy en día con el tema de la seguridad y cómo está trabajando Civic en esto? Bueno, Mongox sí, fue algo terrible. Fue algo terrible. Eh, fue como si robaran un banco en realidad. Ahora, cuando hablamos de Civic, estamos usando protocolos que ya existen, algoritmos, plataformas que ya usa Bitcoin. Y realmente no se puede hackear esta, esta clave. Eso puede cambiar en un futuro, pero actualmente es bastante seguro el algoritmo el de hash que se está usando. También tenemos el tema de la codificación o el cifrado que está asegurado por millones de computadoras. Entonces, eso es una cadena de bloques muy segura. Hemos tenido también mucho apoyo técnico. Hemos hecho muchas pruebas con esta tecnología. Y hace poco, de hecho, anunciamos una colaboración con Intel, con los chips que ellos eh, manufacturan. Y esto nos permite también guardar datos a un nivel que es todavía más seguro. Y también eh, nos protege contra los piratas cibernéticos, contra los hackeadores. Así que, hay una infraestructura que ya está preparada y el tema de la cadena de bloques se va a usar como un registro mundial distribuido. Y solamente con una clave privada, una llave privada, puedes acceder al dato que te corresponde. Nuestra meta y objetivo es que, que todo el mundo use este tipo de identificador y que lo usen para sus, sus documentos también, como el pasaporte, el carnet de conducir y para todo tipo de aplicaciones. Bueno, sí, es algo muy eh, ambicioso. Me encanta, por cierto, tu blog que se llama Por el Amor de Bitcoin, For the Love of Bitcoin. Sí, bueno, de hecho, lo último que escribí ha sido con ese título, For the Love of Bitcoin, que ha sido muy bien recibido. Sí, bueno, el mercado de Bitcoin realmente es el único mercado libre internacional que existe hoy, es lo que tú dices. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, que es muy difícil manipular Bitcoin como producto, como activo, eh, está distribuido entre millones de personas. Es muy difícil eh, meterse con esto, digamos, eh, hackearlo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el precio del oro. Cuando va subiendo el precio del oro, cada uno piensa que es más rentable invertir. Digamos que 1,800 eh, es el precio del oro y estas minas, eh, también que trabajan en este sector, pues también reciben más dinero. Bitcoin, con el, cuando sube el precio del bit, de, de Bitcoin, vemos que los mineros que trabajan en Bitcoin también reciben más dinero. Es igual que con otros productos. En otros productos siempre hay una extracción, una preparación del producto, hasta podemos hablar de meteoros, asteroides. Entonces, Bitcoin también se rige por eh, el abastecimiento y la demanda. Sí, yo creo que vamos a ver eh, innovación sorprendente, impactante en los mercados que están eh, creciendo. Por ejemplo, el tema de la población no bancarizada, las personas que no tienen acceso a un banco, eh, que temen el fraude. Aquí esto sería una aplicación maravillosa para la plataforma de Bitcoin y de las cadenas de bloques. Quiero que eh, me hables un poquito, hola, eh, de por qué creaste tu empresa, Bit Oasis y qué perspectivas estás viendo. Bueno, creo que en el último mercado, el, perdón, en el último año hemos visto muchos mercados nuevos que están basándose en la cadena de bloques en Bitcoin. Tenemos nuevos, nuevos grupos de clientes, tenemos nuevo interés en temas de crédito, las remesas. Entonces, el motivo por el cual hemos creado BitOasis y por qué creemos en las cadenas de bloques, especialmente las abiertas y el tema de Bitcoin, es que creemos que va a cambiar cómo realizamos nuestras transacciones y cómo se realizan los servicios financieros. Pero para que la gente pueda llevar a cabo esas transacciones, volviendo a tu punto sobre eh, la población no bancarizada, los que no tienen acceso a los bancos, antes de poder llevar esa tecnología a esta nueva población, a estos nuevos usuarios que no tienen acceso suficiente a los servicios financieros, me parece a mí que hay que centrarse en el tema de la infraestructura, crear infraestructura para que los usuarios adopten esta tecnología, para crear una credibilidad en estos mercados emergentes. Esto es algo que vamos a ver en el 2017, por supuesto. Y también el crear esa infraestructura ahí con aplicaciones más fáciles para los usuarios. Algo más sencillo de lo que tenemos hoy, porque lo que tenemos hoy es un poquito complicado a nivel del uso, a nivel del de monedero electrónico y demás. En lo que se refiere al tema político, y al tema social vemos que se está intentando construir este tipo de estructura que es importante para llevar a cabo operaciones en la cadena de bloques. Estamos viendo también mucho trabajo muy interesante que se está haciendo a nivel de los mercados donde hay más crecimiento. Y en Pitch Oasis nuestro enfoque ahora es la infraestructura. Obviamente hay una brecha muy grande en lo que es darle acceso fácil a la gente para que puedan usar estas divisas digitales. Por eso estamos creando redes de intercambio, estamos creando un acceso más fácil a los monederos digitales. Y el que estemos basados en Dubai nos permite también vincularnos a estos mercados donde hay más crecimiento. India, Oriente Medio, África, sudeste de Asia. Ahora, en lo que se refiere a dónde nos encontramos ahora, en el Oriente Medio, ha sido bastante interesante porque hemos eh, podido aumentar nuestro volumen de intercambio y de transas este mes. Tenemos mercados como los Emiratos Árabes. Eh, sabemos dónde nos encontramos en ese mercado. También Egipto, Marruecos, otros lugares, otros países árabes. También en la India para los pagos entre pares. Es muy interesante este crecimiento. Y hace poco, lo que hemos visto en los últimos meses, desde que hemos creado eh, nuestras normas API, o API, hemos visto eh, que ha habido participación, conexión a nuestra infraestructura de India, de África. Vemos también otras startups tecnológicas, emergentes tecnológicas, que también están experimentando para crear sus propias aplicaciones financieras tecnológicas. También están creando sistemas que usan Bitcoin y cadenas de bloques como una forma alternativa de realizar los pagos para así liberar estas transacciones. En el 2017 y 2016, creo que algo que estamos viendo también en los próximos años es que cada vez se va a desarrollar más el tema de bitcoin el tema de las aplicaciones nuevas de los desarrolladores que van a crear nuevos sistemas y nuevas bases de usuarios bueno estamos recibiendo muchísimas preguntas eh, gracias a todos por hacer sus preguntas las voy a pasar al panel pero quiero hacer una pregunta más primero en temas concretos cómo eh, una empresa emergente, una startup, si consulta contigo y dice, quiero empezar a usar las cadenas de bloques para mis registros, quiero empezar a mover mi dinero a través de este sistema, ¿cuál es la mejor forma en la que lo puedo hacer? Si un emprendedor viene y te dice, quiero empezar a usar esto, ¿qué les aconsejarías? Espérate un poquito, hazlo ahora. ¿Y cuál es la forma más eficaz de aprovechar esos sistemas? Bueno, varía según eh, en qué se quieren focalizar. Como plataforma lo que tenemos hoy es, eh, lo que estamos viendo es que la mejor aplicación es, es específicamente para el tema de pagos y el tema de la tecnología financiera. Según la comunidad va creciendo en los mercados de crecimiento, estamos viendo que border eh, Payments es la aplicación que más Está creciendo también el tema de las remesas y las transacciones entre pares. Y también eh, las pequeñas empresas están usando esto para sus pagos. También estamos viendo un crecimiento en el tema de las nóminas, el pago de nóminas, el tema de los pagos para los trabajadores autónomos, los contratistas están usando este sistema y también hay personas que están ayudando a los negocios pequeños, a las pymes, para aceptar pagos en Bitcoin. Ahora, realmente estoy hablando más de los Emiratos Árabes, eh, de nuestro mercado y de los mercados de mayor crecimiento en el, en el resto del mundo. Es interesante a nivel de geografía, porque yo veo el tema de las cadenas de bloque muy parecido al crecimiento del internet. Veo eh, diferentes niveles, por ejemplo, en Cuba, en Oriente Medio, en Estados Unidos. Depende mucho de la geografía, dónde estés ubicado y qué necesidades tienes, por ejemplo, para el tema de los pagos. Eh, nosotros, como sitio de intercambio, nos enfocamos también en el mundo árabe y en algunas partes de, de Asia. Entonces, somos el lugar ideal para estas operaciones. Bueno, tenemos unas preguntas aquí que voy a irles leyendo. Morris pregunta, yo creo crear una startup para unir a una comunidad de emprendedores en temas ecológicos, a los pequeños agricultores también. ¿Cómo puedo usar esta tecnología para conectarme con este grupo, con este sector? Eh, Brian, ¿tienes alguna sugerencia? Bueno, ofrecerle una manera de rastrear la compra y la venta de productos, también tener un historial de todas sus operaciones financieras, sus transacciones y con eso pueden usarlo para pedir un crédito, un préstamo, por ejemplo. Estas son las cosas que un registro consensuado, distribuido puede ofrecer. No está vinculado tampoco a Bitcoin necesariamente, sino que hay que crear ese grupo, ese ecosistema, esa red. Y así mantener un control, un registro de esas transacciones entre esos participantes. Hay algunas empresas que trabajan en eso. Hay una que se llama Vacuum que está en África, que está creando la infraestructura de lo, las cadenas de bloques para los agricultores eh, pequeños en ese sector. Es un mercado emergente. Realmente no es tampoco una varita mágica que te resuelve todo en la vida. No, es un poquito más complicado. No es como, por ejemplo, crear una página web. No es tan fácil. Y, además, una... Una, un bloque, una cadena de bloques no se puede crear con una sola persona, con un solo ente, sino que hace falta esta colaboración. Y, eh, pero es algo muy útil, especialmente, para evitar ese actor central en el mercado. Tenemos otra pregunta. Eh, es el tema del de emprendedor con conciencia social. Entonces, eh, la pregunta esta tiene que ver no con el sector hipercapitalista ni el sector privado, sino el trabajo de resolver problemas sociales. Si yo soy una emprendedora en temas sociales y quiero usar la cadena de bloques, ¿tengo una perspectiva diferente o mi perspectiva sigue siendo igual? Bueno, el emprendedor en temas sociales eh, realmente puede, es un tema que está, del que se está hablando mucho, es un tema esencial. Quizás en unos siete años podamos llegar al momento en el cual sea más barato, sea más accesible a los emprendedores el usar estas cadenas, quizás de tres a cinco años. Por ejemplo, hay algunas entes como IPFS, hay otros servicios que pueden usar los emprendedores para hacer su labor social. El problema con la labor social, con este tipo de trabajo, es que no es capitalista. Entonces, es difícil conseguir los fondos de inversión. Porque la verdad es que eso va en contra de lo que es el trabajo de este tipo de organización. No están ahí para, para ganar dinero realmente se, no se van a enfocar en generar ganancias o beneficios. Así que es difícil atraer a los inversores. Así que los, los emprendedores en temas sociales tienen que buscar las tecnologías más apropiadas y desarrollarlas. Por ejemplo, hace 10 años era muy difícil crear tu propia página web, era muy complicado y ahora es mucho más fácil. Entonces, este tipo de emprendedor lo que va a hacer es sacar una ganancia, un beneficio cuando estas tecnologías avancen más. En lo que se refiere a la cadena de bloques, claro que la pueden aprovechar esa tecnología. Es una forma eh, poco cara de, de poder aprovechar ese sistema. Y habrá una adopción masiva más adelante que incluirá a los emprendedores eh, sociales. Las empresas que pueden crear soluciones basándose en las cadenas de bloque y en Bitcoin eh, serán las que primero lo hagan y a partir de ahí, otras personas podrán aprovecharlos. Entonces, yo no creo que los emprendedores sociales deban de invertir mucho en, en desarrollo e investigación, pero sí podrán aprovechar más adelante las nuevas tecnologías y aplicaciones. Bueno, hola, ¿y tú qué quieres comentar al respecto? Bueno, estoy de acuerdo con Vini. La verdad es que cuando vemos los desafíos a los que se enfrentan las eh, empresas emergentes, las startups, hay que recaudar fondos, hay que conseguir inversores y es bastante complicado para un emprendedor social. Por supuesto que a nivel de impacto social, eh, cuando se crean nuevo, nuevas formas de pago más sencillas, eso ayuda con la inclusión social. Ahora es diferente a cuando es una empresa con fines de lucro. Eh, el sector, eh, perdón, el modelo empresarial va a ser diferente. Quizás les convenga también a este tipo de emprendedor contratar a, a programadores, a desarrolladores que conozcan la tecnología y que puedan ayudarles a crear sus sistemas y sus aplicaciones. Quizás sea más difícil también ubicar a este tipo de programador. Por nuestra parte, eh, las personas que quieren aprovechar las, las cadenas de bloques, nosotros hemos creado herramientas para que sea más fácil. Entonces, eh, nosotros podemos ofrecer también esos sistemas, esas tecnologías para que cada uno no tenga que hacerlo solo por su cuenta. Vamos a crear los bloques iniciales los sistemas iniciales y así será mucho más fácil para este tipo de emprendedor el poder construir algo en base a eso y tener la interfaz para comunicarse con esta tecnología y no, que, que no sean ellos los que tengan que empezar desde cero. Eh, tenemos otra pregunta, bueno, muchas preguntas, pero tenemos, por ejemplo, a Carolina de Chile que pregunta, eh, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué peligros conlleva usar la cadena de bloques en mi empresa, si la voy a usar? Si cada uno nos puede comentar un, con un par de frases, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrenta una empresa usando cadena de bloques y cómo reducir esos riesgos? ¿Cuáles serían esos peligros o esos riesgos? Bueno tengamos presente que todavía estamos en una era muy temprana cuando hablamos de las cadenas de bloques. Es algo muy atractivo, tiene sus aplicaciones, pero también todavía se está definiendo desde el 2010 mucho del sistema. Ha habido mucho impulso, mucha adopción de este sistema. Y hay que mirarlo a nivel de escala. Hay que compararlo eh, con otros mercados. Vemos que todavía estamos en una época muy temprana. Se van a ir creando más aplicaciones basadas en la cadena de bloques y habrá una estructura, una infraestructura que permitirá el mejor uso de estas aplicaciones. En la comunidad todavía sigue siendo reducida. El mercado todavía está en una fase muy temprana y falta mucho que hacer todavía a la hora de crear una mayor seguridad eh, a nivel de los intercambios, a nivel de las protecciones. Yo me imagino que Brian y Vinnie tendrán sus propias opiniones porque ellos están en sectores diferentes de la industria, pero sí puede haber peligros. En lo que se refiere al tema de los pagos y del crédito, tenemos que estudiar eh, los proveedores, la seguridad de la aplicación que vamos a usar, por ejemplo, a nivel de recibir pagos. Y también el resto de la comunidad. Se puede apoyar esta aplicación, eh, especialmente en los mercados eh, en fases de crecimiento. ¿Cuáles son las precauciones que tú recomiendas, Brian? Bueno, la verdad es que lo que yo diría es que no hay suficientes programadores, desarrolladores en este espacio. Tenemos que formar a más especialistas. Por ejemplo, ahora quizás haya unos 100 programadores o desarrolladores en este sector y necesitamos 1.000. También la tecnología para usar estas infraestructuras y plataformas. Necesitamos a tecnólogos en universidades que empiecen a estudiar esto, que empiecen a meterse, a zambullirse de cabeza y entrar plenamente en este tipo de desarrollo de programación. Estamos viendo Ethereum, estamos viendo los microregistros, también acabamos de estrenar algo que se llama Composer en el Hyperledger, que también está aprovechando esos sistemas. Entonces, la verdad es que no hay que ser muy técnico para entender cómo construir eh, esto. Y sí, es una tecnología nueva, pero no es tan complejo, no es tan esotérico. Eh, la verdad es que no hay que ser muy, muy tecnólogo, muy especialista para poder meterse en esto. Yo creo que... Cualquier eh, empresa emergente, cualquier startup puede meterse en esto, puede empezar a pensar cómo puedo reunir a mi pequeño equipo, enseñarles lo que tienen que entender. Y quizás no convenga contratar a un montón de gente de fuera, especialistas para crearte algo que tú mismo puedes manejar. Al principio de la era del internet, la gente sí tenía miedo, por ejemplo, en esa época de usar las tarjetas de crédito. Eh, pero ahora se usa en todos los mercados. ¿Es cuestión del momento en el que estamos o tenemos que estar conscientes de los peligros? Creo que en cuanto a las tecnologías más emergentes, los consumidores. Eh Esperando que algo avance. Mi mamá no, no usa Facebook ni ningún otro tipo de tecnologías porque son muy avanzadas. Ese es eh, obviamente un nuevo mercado, tal vez eh, qu quieren utilizarlo en el futuro, eh, las tecnologías TCIP en el futuro, etcétera. Eh, eh, tenemos uh, varias personas que pueden participar construyendo estos mercados y básicamente lo que tenemos que hacer es trabajar con los empresarios emergentes, empresarios con fines sociales, blockchain, las cadenas de bloques son temas sumamente nuevos. Es una comunidad que está adoptando esta tecnología y que no se ha promovido aún a nivel mundial. Y es una proporción muy pequeña de la población del mundo que lo usa. Hemos desarrollado. Um, no hay grandes eh, corporaciones que están desarrollando aplicaciones en este eh, tema aún, pero los empresarios pueden utilizar eh, las nuevas tecnologías eh, y las van a ir adoptando conforme pasó el tiempo en los únicos, próximos dos tres años, eh, veremos que habrá nuevos productos que tal vez no son como los pensamos en el día de hoy, pero va a suceder. Vinny, eh, quisiera que eh, eh, cuando hablamos de blockchain o Bitcoin, habrá otros lugares en donde se uh, Puede aplicar mejor esta tecnología. Hola, hablo de uh, las uh, financieras tecnológicas, pero ¿habrá otros mercados mejor adaptados para el uso de esta tecnología? Los startups van a poder reinventarse como uh, tecnologías, in uh, industrias y la van a haber uh, subcontratos uh, para esta tecnología. En la computación eh, informática, eh, el uso de las cadenas de bloques eh, se hace muy útil para las startups. Una de las áreas más interesantes es eh, cuánta información está disponible sobre las uh, computadoras en diferentes partes del mundo, pero se tienen, eh, eh, se corren CBNs, etcétera. Y algo muy importante es que cuando tenemos cadenas muy largas, se utilizan algo que se llama FadoCoin, eh, que están ubicados en las... Uh, eh, discos duros y es, eh, son servicios eh, que se ofrecen en diferentes partes del mundo. Eh, si comparamos con el, los millones, miles de millones de dispositivos que trabajan y la capacidad eh, disponible, hay una gran diferencia. Y eh, es eh, mu muy diferente del tema de la informática distribuida. Estamos aprendiendo eh, cómo se utilizan las eh, tecnologías de cadena de bloques. Eh, esto es eh, sumamente importante porque eh, vamos a crear grandes nodos y eh, grandes centros de datos. Eh, es como tenemos eh, millon, miles de millones de dispositivos conectados a este sistema en el futuro y podemos también eh, almacenar datos eh, a gran escala, imagínense. Eh, Vamos a hablar ahora de un tema interesante que tiene eh, consecuencias culturales, especialmente en África. Vamos a preguntar cómo puede interactuar con las cadenas de, de bloques eh, eh, sobre una base de un sistema eh, hay un un ajuala en el futuro que se relacione con Bitcoin y las. Uh, uh, uh, habrá un sistema de valores en cómo se uh, mueven estos sistemas. Sí, eso es posible. Si vemos ajuala, es una red alternativa de transferencia de fondos es un, es un es como un sistema de banca tradicional y si hablamos de Bitcoin el que no lo es da es una pro, una alternativa para hacer pagos a nivel mundial y la gente está acostumbrada a transferir sus fondos de diferente manera, con diferentes aplicaciones que eh, donde se tienen las infraestructuras físicas como las que tenemos hoy. Eh, pero vamos a ampliar los sistemas para las personas que están subbancarizadas o eh, que no tienen acceso a los bancos físicos. Si pensamos en Bitcoin eh, y los bloques de Bitcoin, eh, eh, tenemos pues aplicaciones similares donde Bitcoin se va a ampliar también a las transferencias de fondos de Bitcoin y también vamos a ver las aplicaciones en finanzas tecnológicas y también veremos que cuando haya suficiente infraestructura tendremos otras aplicaciones financieras y de fuentes abiertas disponibles. Se están construyendo nuevas infraestructuras para criptomonedas y hemos eh, empezado a ver en cambio, eh, vemos que hay gente que está empezando a experimentar con este uh, concepto. Pero aún así estamos en los días más incipientes. Eh, Bitcoin puede ampliarse más allá de las transferencias de fondos. Podemos ver que las transferencias de fondos es donde más tracción hay, pero es una aplicación que se puede ampliar en los próximos tres a cinco años. Esto es algo importante, interesante, algo que se ha repetido varias veces. Es, eh, muchas veces la gente se confundía con los uh, Bitcoin y el blockchain, las cadenas de bloques. Y eh, cuando tal vez me puedes dar un par de oraciones, Brian, acerca de cómo se definen las dos definiciones, las diferencias entre blockchain y Bitcoin, cadenas de bloques y Bitcoin. Bitcoin es una moneda, es una aplicación de la tecnología de cadena de bloques, Bitcoin. Firm es también otra aplicación y tenemos diferentes uh, tipos de criptomonedas uh, disponibles. Esto no es algo nuevo. Hemos tenido uh, uh, monedas alternativas, uh, cientos de ellas en el mundo durante mucho tiempo y mucho de eso se basa en el concepto de prueba de trabajo, que es una de las cosas que se hacen a escala del interés internet, pero estamos cambiando en el mundo y hay muchas cadenas de bloques. Tenemos que hablar entonces eh, de eh, lo que sucede con Ethereum, con Bitcoin, y tendremos así, eh, eso requiere eh, cadenas de valores eh, de bloques, más bien con eh, permisos de, de uso donde se pueden usar diferentes aplicaciones, por ejemplo, en salud, en eh, seguros eh, y no tenemos que confiar solo en una organización o una moneda, porque el mundo es un tipo de sistema donde hay diferentes tipos de gobernanza. Entonces, tenemos que fijarnos bien cómo se puede sistematizar y automatizar estos sistemas para que sean creíbles y transparentes. Pero esto es muy complejo porque el mundo es complejo. Denos un ejemplo de antes y después. Una aplicación en salud de, en algo que hacemos ahora, ahora que podría ser mucho más fácil con un registro ledger abierto, una rápidamente para que la gente pueda entender cómo puede ser el antes y el después. Claro, hay sistemas donde se utilizan directorios de médicos y sus credenciales que reciben de diferentes organizaciones y en los hospitales en donde tienen su práctica. Estos directorios de proveedores son Uh, hay empresas que se uh, especializan en tener un registro centraliz centralizado, como un modelo de enciclopedia o de Lexus Nexus. Un, los uh, uh, doctores tienen que tener una lista actualizada constantemente y hay varias empresas que están tratando de reemplazar este sistema sumamente centralizado con un registro descentralizado, donde los médicos, las clínicas, los hospitales uh, pueden tener acceso y que se ponen en un eh, registro común, do, quiénes son los médicos, dónde tienen su práctica y que lo actualicen en el tiempo. Esto no es una moneda, sino que es un eh, valor indígena eh, de quiénes son los proveedores. Hay muchos ejemplos que se pueden utilizar en donde tenemos eh, eh, sistemas de compartir, eh, sistemas centralizados para compartir información. Mucha gente, tal vez para que mejor. Si usted habla con su abuela hoy, ¿podría explicarle a ella, por ejemplo, cómo funciona la minería y qué es un minero y qué quiere decir hacer minería de datos? La minería es un tema que se utiliza muchísimo. Eh, Piensen en la minería como utilizar una computadora para solucionar un problema matemático muy complicado. La primera computadora que lo resuelve es la que gana el premio. Y eh, Bitcoin si tiene 12, 12 monedas y medias. Eh, y el problema matemático es la, la potencia de computación que compiten entre todas las computadoras. Y esto es muy importante porque hay mucha dificultad y hay tantas. Eh, se puede compartir y reducir la dificultad del problema. Para poder trabajar eh, para resolver este acertijo, eh, se va a recibir un premio, y el premio es eh, dinero en efectivo, y esto termina siendo una manera más justa de poder eh, resolver la prueba de trabajo, porque se necesitan recursos de informática para poder hacer los cálculos. Esto es eh, como eh, resolver problemas. La minería es eso, resolver problemas. Gracias por la definición, Vivian de Brasil. Y muchas personas en Venezuela han preguntado acerca de gobiernos en los uh, mercados emergentes. ¿Cómo se está tratando el tema del Bitcoin en estos uh, países? ¿Qué tipo de resistencia ha habido? ¿Y cómo pueden uh, trabajar con Bitcoin? ¿Y qué quiere decir esto en cuanto a oportunidades? Obviamente, no se puede decir que todo se puede pintar con el mismo pincel. Eh, tenemos de la misma tecnología que se puede usar de diferentes maneras. Yo podría hablar acerca de más de mi mercado donde, y los mercados que hemos investigado, donde los reguladores y los gobiernos tienden a están adoptando nuevos enfoques, otros han sido mucho más agresivos en donde se regulan las tecnologías y su su pregunta es acerca de cómo se debe abordar la regulación y gobiernos para lanzar un startup con Bitcoin y cómo cuando se tiene una industria sumamente regulada. Eh, tendríamos que empezar con un product producto, se construye el producto y se lanza y crear un concepto y asegurarse de que entienda el entorno legal y jurídico para que no se cometan er errores y, al mismo tiempo, eh, Ver si hay otros emprendedores. Eh, eh, eh, podemos ver por dónde empezar a través de ellos. Tenemos que empezar con los reguladores. Tenemos que pedir permiso, licencias, etcétera, para trabajar de esa manera antes de lanzar su producto. Desde nuestra experiencia en los Emiratos, al principio hablamos con los reguladores, con diferentes le reguladores, con los abogados, eh, para entender el entorno jurídico, para entender ¿Cómo funciona y no cometer errores? Nadie le va a decir, esto es lo que usted puede hacer y no hacer, sino más bien tiene que investigar. Eh, se construye, lo lanza. Y conforme vaya creciendo, tiene que crear buenas relaciones con los diferentes actores eh, y eh, establecerse bien en su mercado. Es, eh, un requisito también en cuando va a escalar el proceso el eh, producto pero por otro lado también vemos que hay gobiernos en donde se acepta mucho la tecnología de eh, cadenas de bloques eh, y están muy anuentes a recibirlos eh, eh, hemos visto en donde se han lanzado productos, donde se han creado prototipos y luego uh, han, se han creado uh, fundaciones a través de las cadenas de bloques y sus tecnologías. Yo he trabajado en este tipo de proyectos. Dubai es un modelo es increíble para las cadenas de bloques. Es, sí, nuestra jurisdicción tenemos, uh, una jurisdicción que se enfoca en el entorno jurídico, también en, en los prototipos dentro del sector privado y público. Si usted es empresario y cree que tiene una idea para construir un producto con cadenas de bloques, eh, tiene que entender cómo se regula el mercado y lo único que, eh, de, para, la única manera de hacerlo es lanzar su producto. Para entenderlo, tenemos muchas preguntas, pero solo tenemos tiempo para una más. Uh, tenemos una pregunta de Sudáfrica y Vinny, eh, de, de Liberia. Más bien, y Vinny, te voy a preguntar acerca de cómo el las cadenas de bloques van a afectar el continente africano y si va a causar algún tipo de problema. Y uh, después de la respuesta de Vinny vamos a hacer uh, una declaración por parte de cada uno. Sí, buena pregunta, pero muy difícil de responder, especialmente con tan poco tiempo. Creo que las cadenas de bloques eh, es muy diferente en África. Se hacen transferencias de fondo eh, a través de él para África en este momento, en algunas regiones, eh, porque Bitcoin no es tan accesible, eh, pero en ciertos lugares es sumamente accesible, por lo que es muy uh, factible para muchas personas en África utilizarlo. También he dicho que hay nuevas tecnologías eh, y eh, regulaciones, como ya se dijo. Eh, que no permiten su uso. Pero tenemos eh, tecnologías en donde se puede eh, eh, utilizar en África, pero donde no existe todavía el nivel para poderlo utilizar. Eh, Creo que si sí, la, te la tecnología va a mejorar con, eh, o se eh, maneja en tecnología, ciertamente que sí es la respuesta. Muy buena conversación y podría tenerlos aquí para siempre y haciéndoles preguntas. Pero les quiero agradecer a todas las personas en todo el mundo que han hecho buenísimas preguntas. Quiero hacer una última ronda de uh, expresiones por parte de cada uno. ¿Tienen ustedes alguna predicción acerca del futuro de Bitcoin y la, las cadenas de bloques? Hay muchos servicios de, que se dan a los ciudadanos, como por ejemplo, las uh, licencias de conducir, que van a tener base en uh, cadenas de bloques. Vinny, yo diría que. Vamos a vivir en un mundo en donde vamos a dejar de ver eh, las identificaciones, los carnets físicos, pasaportes físicos, y operar todo a través de cadenas de bloques. Los servicios financieros en cadenas de bloques, después de hacerlo, va a decir uno, ¿por qué espere tanto para usar esto, gastar tanto en cuotas y esperar que se transfieran los fondos? Eh, gracias a ustedes que son pioneros. Eh, quiero agradecer a todos los, uh, uh, el público en todas partes del mundo. Y eh, para que sea una idea cómo funcionamos en el mundo, en Kenia tenemos eh, diferentes eh, partes. Eh, eh, tenemos diferentes eh, cu centros culturales en Guadalajara, en Cuba. Y en Moscú hemos trabajado de manera colaborativa para crear cosas maravillosas en el futuro. Gracias a GIST y a la serie Tech Connect webinar por su impacto maravilloso. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias.